Bueno, entonces eh, iniciamos ya eh, la reunión, la reunión del proyecto New Challenges. Este es un proyecto que inició hace dos años, se presentó durante la pandemia y el proyecto inició hace dos años con todos los problemas que os podéis imaginar que ha tenido porque en este tipo de proyectos, bueno, pues la interacción entre los socios y las reuniones periódicas entre los socios son, son fundamentales, entre los socios transnacionales y entonces, bueno, pues al inicio, lógicamente, todas las reuniones de los socios se han hecho de forma online. Eh, hablar de la pandemia en este momento parece que con, la que des, con las circunstancias que hemos tenido que, que vivir a posteriori, parece que ya queda un poco lejos en el tiempo. Parece que los efectos de la pandemia ya, ya pasaron. Eh, pero bueno, es importante y este es el objetivo de este proyecto, mirar atrás para saber lo que ha sucedido mirar atrás para sacar lecciones, para, para, para obtener lecciones de cara al futuro, de cara a, a futuras crisis y, y sacar, eh, aprender, digamos, de, de lo vivido para mejorar en el futuro. Este es el objetivo fundamental de este proyecto que inició en la época de la pandemia, pero va a terminar cuando la pandemia, bueno, más o menos es, es, es una situación superada como que ha dejado, lógicamente, las consecuencias que ha dejado y que vamos a ver a lo largo del seminario. Entonces, como objetivo fundamental es ese, aprender y, y sacar lecciones. Y lo que vamos a ver a lo largo de la mañana son los resultados de varios eh, seminarios transnacionales que hemos tenido, tanto en Roma como aquí en Madrid, en nuestra sede confederal, en los que se ha debatido fundamentalmente esto, o sea, cómo ha sido, cuáles han sido las consecuencias del COVID, eh, cuáles son los retos que ha planteado el COVID a las empresas y al empleo. Eh, en todos los seminarios se ha intentado ver la doble perspectiva desde el punto de vista de las empresas y desde el punto de vista de los trabajadores. Eh, en todos los temas enfocados se ha visto esa doble perspectiva y aquí en el seminario que organizamos esta mañana, pues vamos a, vamos a ver también un poco esa doble perspectiva, cómo ha afectado el economía cuáles han sido los retos para las empresas y cómo ha afectado al empleo y los retos que han tenido que superar también los trabajadores en, en todos los sectores de la actividad, pero fundamentalmente en aquellos sectores considerados esenciales, considerados prioritarios, que, que son los que no han cesado su actividad y los que han vivido pues más el día a día de, de, de la pandemia desde sus propios puestos de trabajo. Eh, la primera ponencia que tenemos hoy, la primera presentación, es de Sergio García, que es eh, socio del Despacho de Abogados Arinsa y es experto en relaciones laborales. Eh, Arinsa ha estado también participando con nosotros en este proyecto, en las distintas reuniones transnacionales, y bueno, eh, ellos nos han dado su visión junto con CEIN, con la Confederación Empresarial de Madrid nos han dado su visión desde el punto de vista de las empresas, desde el punto de vista de, de, de, de la economía, de cómo ha afectado el COVID a la, a la economía. Eh, entonces, eh, voy a ceder la palabra a Sergio, que nos va a hacer la presentación, y, y os e incidir un poco en eso, en lo que, lo que vamos a presentar hoy son las conclusiones de seminarios transnacionales que ya se han celebrado y lo que queremos, digamos, es divulgar, difundir estos resultados de los seminarios previos de cara a que los conozcáis y de cara a que estemos informados un poco eh, de, de esas consecuencias del COVID de cara a eh, aprender para el futuro. Y luego, en la última parte de la reunión, pues, abriremos un debate también para conocer nuestra opinión sobre todos estos temas. ¿De acuerdo? Vale. Oye, pues, muchísimas gracias, Emilia, por, por la introducción. Y nada, eh... Trasladar, evidentemente, mi agradecimiento a la organización uh, sindical Cético y, en especial, en este caso, a la familia por haber invitado no solo a este, a este foro, sino a lo que llevamos haciendo durante, durante varios meses, que es un poco analizar el impacto de la, de la pandemia del COVID que ha tenido tanto la economía como, como en el empleo. Yo tuve la suerte de participar en su momento eh, en Roma, además, en unas jornadas muy, muy provechosas. Luego otra estuvo compañera, otra compañera mía también en, eh, cuando se celebró se el seminario en Madrid, con otro compañero que lo decía. Y en principio, eh, la ponencia de hoy versa principalmente sobre el traslado de aquellas conclusiones que hemos obtenido con, con cada uno de los, de los seminarios que hemos, que hemos celebrado a raíz de esta, de esta, de esta cuestión. ¿vale? Eh, voy a hacer eh, mía las conclusiones, pero el, el trabajo es evidentemente de, de todos los compañeros, en este caso, que... Que ha citado que ha citado que ha citado Emilia y bueno eh, voy a hacerlo lo más breve posible eh, sobre todo porque aquí muchas veces es más es más interesante las, las preguntas que, que podéis plantear que, que el objeto que seguro que muchos de vosotros ya y vosotras ya ya la ya las conocéis además para mí es un placer porque he visto muchas caras muchas caras conocidas en el en el teams o sea que, que estoy como si estuviese en, en casa ¿vale? eh, el objeto el objeto de la, de la del de, de hoy es un poco dar dar la perspectiva de las eh, de las empresas sobre sobre la afectación que han tenido la, la pandemia de, del covid en la en la economía en la economía española yo creo que es de sobra conocido es de conocido por todos que en principio bueno eh, la crisis eh, de la pandemia del covid eh, provocó un, un shock tanto en la oferta como como en la como en la demanda eh, la oferta evidentemente ese shock vino producido por eh, la imposibilidad de algunos eh, sectores de actividad de, de, de llevar a cabo ese desarrollo eh, productivo y de su actividad a lo largo del año 2020, sobre todo en el año 2020 y en el periodo del, del 2021, y evidentemente en el caso de la oferta eh, vino provocado principalmente por un hecho muy concreto que fue el, el, la falta de, de movilidad, en este caso de las, de las personas, y el haber estado durante durante varios, varios periodos pues como digo yo concentrado en cada una de nuestras de nuestras casas por esa por esa limitación a la movilidad con ese objetivo de eh, aplanar la, la, curva de, la curva del la curva del COVID eh, en el caso de, de, de los sectores de actividad en este caso eh, que, que donde se produjo ese, ese, ese shock tanto de oferta y, y demanda eh, se pueden diferenciar, yo creo que, que se pueden hacer varias diferencias ¿vale? Eh, en un primer momento hubo, hubo sectores que, que en estas primeras fases de la pandemia pues paralizaron eh, por completo su, su actividad, que fueron como los declarados como, como los no esenciales mientras que hubo otros sectores de actividad que en ningún momento eh, pararon incluso que acrecentaron esa, perdón, que, que incluso incrementaron esa, esa actividad productiva como fue el el sector farmacéutico, por ejemplo, el comercio de, de alimentación. Otros sectores que evidentemente, con ese objetivo de hablar la, la curva de contagios, eh, no tuvieron una interacción social, pues eh, paralizaron su actividad casi por completo, como fue la, la hostelería, el turismo, aquellas las actividades de ocio, el transporte, y luego eh, a consecuencia de otros de otras eh, cuestiones, como fue eh, la falta de, de materias primas, incluso la crisis energética que ya vivíamos en esos momentos y que en el momento actual hemos conocido, pues eh, paralizaron, paralizaron su, su actividad de una forma más o menos eh, parcial, como fue la, la automoción y la, la industria textil Y otros sectores, pues eh, que no, no el alimentario, como fue el, el comercio de otros productos, como el, el comercio electrónico, el comercio de productos varios, que lo que... Eh, a raíz de la crisis, pues el producto, pues, vamos, hicieron una especie de reconversión y esa reconversión pues, se trasladó en el, en la posibilidad de haber otros canales de venta como fue el, el, comercio, el comercio electrónico. ¿vale? En la diapositiva, bueno, acá es poner Emilia, ahí lo veis de una forma más gráfica, o sea, cuál, qué sectores y qué subsectores dentro de esos sectores tuvieron una, un impacto más, más fuerte, más significativo y otros, y otros, más, otros más moderados. En el caso de la hostelería, evidentemente, pues, eh, como sabéis, eh, además fue uno, de, fue uno de los elementos eh, que provocó que España tuviese unos resultados respecto a, al PIB en, en, en decrecimiento más importantes que en, el resto de, que en el resto de países europeos. Entonces, evidentemente, somos un país que principalmente su economía se basa en una gran, vamos, gran parte de su economía, se, se pivota sobre el sector de servicios y principalmente sobre la hostelería y el, y el turismo os estaba diciendo, ¿vale? De, de forma un poco gráfica, la diapositiva anterior tenías, eh, teníais vamos, eh, qué sectores sufrieron eh, un impacto, o sea, la diferencia perdón, entre el impacto por, por sectores y subsectores de la pandemia del, del COVID. Eh, en este caso, le hacemos tres diferencias, principalmente, el impacto fuerte, el impacto significativo y el impacto y el impacto moderado, ¿vale? Y la diapositiva quinto, que es, quinta, que es la que estaba explicando en, en estos momentos, hablábamos de la de la hostelería como un sector que, que sufrió las consecuencias del COVID, sobre todo tanto en el empleo como en su actividad más, más fuertes. Eh, y sobre todo también es lo que derivó que, que, la, economía, que la economía española eh, tuviese unas tasas de, de retroceso, sobre todo a nivel, de, a nivel de PIB, mucho más grandes o fuertes que, que el resto de los países europeos. En tanto en cuanto, como sabéis, eh, España es un país... Eh, donde predominan los, los servicios y una gran parte de su producto interior bruto pues proviene de, de un sector como es la hostelería y el, y el, y el turismo eh, ahí se ha explicado una forma más concreta eh, el sector el sector de la el anterior no, el sector de, de, la, de la hostelería al tener esa vinculación al turismo donde evidentemente la movilidad estuvo absolutamente reducida había la limitación entre incluso comunidades autónomas eh, se vio limitada tuvo un fuerte impacto y, y provocó que en el caso de las penetraciones de los establecimientos hoteleros, pues se eh, cayeran un 73%, incluso eh, también derivada de esa falta de entrada de, de turistas por, por la limitación que, que existía en esos momentos eh, por las autoridades gubernativas. En el caso de la industria, que explicaba antes, o sea, al final el factor eh, industrial es porque qué afectó tanto a la, a la a la, a la industria, el hecho de que eh, perdón, porque afectó tanto a la industria eh, el, el, la pandemia del COVID, vino derivada sobre todo por, por dos factores principales uno, por la crisis que existía en, en materias primas, en cuanto dado que muchas de ellas eh, sobre todo, el, ¿os acordáis de la crisis de los, de los microchips? Venían de, de, de países como China que también estaban en, en, evidentemente en pandemia y con más limitaciones brutales a lo que se sus sus actividades, eso provocó que evidentemente la, la industria eh, tuviese, tuviese un impacto eh, notable la, la pandemia del COVID. Y otro elemento importante también, que ya venía apareciendo, sobre todo en el año 2021, yo creo que de una forma más acrecentada, que hemos visto ahora en el, en el momento actual, fue la crisis, la crisis energética. En el, caso de, en el caso de la construcción y de las actividades inmobiliarias, eh, como elemento, o sea, como impacto eh, significativo, un poco más eh, evidentemente no tan fuerte como aquellos sectores que estaban eh, definidos anteriormente, pues eh, nos encontramos pues que eh, efectivamente eh, en el caso de la construcción, pues eh, en Nueva York casi un 23% del número de horas de de nuevas. El sector financiero, pues eh, como consecuencia de ese elemento de oferta que veníamos. Eh, trasladando al inicio de la de la ponencia, es decir, o sea, esa limitación en la, en la movilidad provocó que en la mayoría de los de los hogares pues, eh, se redujese el, el, el consumo, evidentemente eh, una, una, un incremento en, en, el ahorro, en el ahorro, en el ahorro de los hogares familiares, y eso eh, tuvo una consecuencia directa, trasladado también al sector financiero, como fue la, la disminución del, del, crédito, del crédito al consumo. Eh, ese es un efecto ¿vale? producido sobre todo sobre la población sobre trabajadora, y sin embargo, nos encontramos que en el caso de, de, de, de las empresas, pues, eh, la necesidad de, de crédito aumentó eh, pues, para hacer eh, frente pues, eh, a muchísimas cuestiones, como fue el pago de los suministros de una manera determinada, el pago de los alquileres, etc. ¿vale? Lo que eh, también. Eh, introducida por determinadas medidas, como fue el, el, el, la introducción de los créditos ICO, pues eh, generó un, un crecimiento en, en, en, la, en la petición, de, de, la petición de, esas, de esos créditos. En el transporte de, de mercancías, eh, importante reducción de ingresos, como decíamos antes, en gran parte debido a una mayor presión de los precios, aunque en este caso pues eh, hubo muchas empresas, eh, sobre todo en, en el comercio, bueno, evidentemente, comercio alimentario donde se, gracias en este caso a la pandemia, se produjo una reconversión y generaron nuevos canales de venta, como fue el comercio electrónico, electrónico eso derivó en que evidentemente el transporte de mercancías pues, no tuviese un impacto tan, tan fuerte como lo podía haber tenido, eso si no fuese así. Y luego en el caso de la distribución alimentaria, pues tres partes, partes de lo mismo. Mmm, con el mismo razonamiento y los servicios de telecomunicaciones y servicios informáticos, pues exactamente, exactamente igual, ¿vale? Y luego hay otra pregunta. Eh, en principio, dices, oye, ¿el impacto de la COVID-19 afectó igualmente a las empresas eh, grandes eh, como a las la grandes empresas pues como, a, como a las pymes. Pues la respuesta, eh, evidentemente, es, es, es, es negativa. Es decir, o sea, hubo grandes diferencias entre el impacto de la pequeña y mediana empresa, lo que es la, la gran compañía. Evidentemente, como sabéis, eh, España es un país eh, cuyo tejido industrial eh, está concentrado principalmente por, por, pequeña, por empresas de pequeño y medio tamaño, aunque sí que es cierto que en, en masa poblacional las grandes compañías que no ocupan un, ocupan un 5%, pues tienen aproximadamente entre un, un 30 y un 40% de, de la población activa trabajadora. ¿vale? Eh, en el caso de las pymes, pues por esos motivos eh, tuvieron que hacer frente a la crisis con muchas más, con muchas más dificultades. En alguno de los casos incluso eh, provocó que el cierre definitivo de, de, alguno, de alguna de ellas los sectores más, más afectados por la, por la, por la crisis. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que, por qué generó, qué factores generaron esta situación? Pues eh, como sabéis... Eh, las, las pequeñas y medianas empresas están en una situación de mayor vulnerabilidad para encontrar la, las situaciones de, de crisis económicas provocadas por, por dos factores esenciales uno el, el solo es el 3% vida total corresponde a estas compañías y en términos de productividad la productividad media de las microempresas es aproximadamente la mitad que la las grandes que las grandes empresas pues, eh, y esta menor productividad de las empresas se explica principalmente pues eh, la capacidad sobre todo de inversión de recursos, la capacidad financiera que tiene, la, la capacidad tecnológica y, y, y la material. Eh, ¿Qué factores hicieron en este caso que eh, los problemas estructurales que tenían estas pequeñas y medianas empresas se agravasen frente a la gran, a la gran empresa? Pues principalmente los factores internos, eh, a lo que hablábamos antes, eh, Falta de falta de liquidez, Al final es gente que eh, son, son compañías, vamos, eh, por, por la estructura que tienen, que encaja, suelen tener recursos eh, mucho más limitados y que les obligan a tener eh, una capacidad de mayor endeudamiento, que es lo que, que es lo que ocurre aquí debido a la falta de, de ingresos provenientes de la pérdida de, de la pérdida de, del consumo y luego pues eh, aquellas empresas eh, aquellas las pequeñas y medianas, de, medianas empresas pues eh, evidentemente ante esa falta de, de recursos pues la adaptación a los nuevos entornos de trabajo se hace muchas más muchas más complejo se hace mucho más complejo tanto en, en lo que son las cuestiones más, más simples eh, como en eh, la digitalización de procesos y sobre todo también eh, tuvieron, tuvieron numerosos problemas en, en la aplicación de, de las medidas de seguridad y salud de los, de los de los empleados. Al final en estas cuestiones, como sabéis, eh, hubo, hubo numerosas, numerosas medidas, se pusieron muchas barreras, evidentemente, para evitar las situaciones de contagio. La pequeña y mediana empresa, pues en estas situaciones la, las, las adaptaciones son, son mucho más, son mucho más, más complejas. Y luego, otro de los factores que comentábamos antes fue, evidentemente, la, la interrupción del suministro de, de, de materias primas y los cambios en la, los cambios en la, en la demanda. Eh, ¿Cómo está, eh, después de, de todo esto, ¿no? de, de la pandemia de, del COVID en el año 2020, en el COVID en el año 2021, donde ya veíamos que, bueno, eh, que la tasa de recuperación en principio... Ya se empezaba a incrementar en algunos sectores, si bien es cierto que yo creo que hasta el año, hasta finales del año 2021, la mayoría de los sectores todavía venía con, venían con, con aplicando, eh, por ejemplo, las medidas de suspensión y reducción de la jornada de trabajo, o sea, los ERTE, los ERTE COVID, y no fue hasta el año 2020, a principios del año 2020, donde se ha visto ya que asistió una, una casi, en algunos de los sectores, eh, una tasa que casi de recuperación eh, casi total. Vale. En el caso de la hostelería, pues era una cuestión que evidentemente no, no debía tener muchas, muchas dificultades en aquellas compañías, evidentemente que hubiesen, que hubiesen vivido y que el, el COVID no les hubiese provocado un cierre de su actividad, en tanto en cuanto eh, la supresión de esas eh, medidas de, de movilidad por parte de las autoridades gobernativas eh, eh, llevó a que evidentemente los ciudadanos eh, recuperasen esa forma de vida, que en nuestro caso… Eh, de vida social, vamos, que en este caso normalmente se, se, destina a la, se destina al, al, al turismo. Y en el, el caso de la, de la hostelería hubo un incremento de la actividad eh, notable y eh, casi estamos a nivel de empleo en, en, en una situación prepandemia. Y, y que bueno, que además vemos eh, ciertos problemas, incluso eh, o dificultades, eh, mejor dicho, para, para cubrir en este caso la demanda de, de los trabajadores. Eso es una realidad. En el sector de la hostelería. Eh, sobre todo en esta época estival hubo numerosos problemas para cubrir la, la demanda de trabajadores pues la oferta que había en ese, en, ese, en ese momento. En el caso del comercio, evidentemente ha sufrido tras la recuperación, sin embargo, no ha, no ha, no ha sabido recuperar hasta el día de hoy todavía el, el nivel de consumo anterior que había de la, de la crisis sanitaria. Y la industria, que eh, yo creo que es el sector en estos momentos seguramente más más afectado no tanto por, por, por, por la consecuencia COVID, sino por la situación actual que vive, que vive en estos momentos eh, la economía a nivel, a nivel internacional y que principalmente pues, eh, viene derivada por la, por la ausencia de, de, de componentes para la producción y el incremento de factores eh, muy importantes en su cuenta de resultados como es, eh, como es la energía, ¿vale? que ocupan una gran parte de, de su economía. Y bueno, eh, en principio, con las conclusiones que nosotros eh, sacamos a la hora de abordar eh, este trabajo, es que eh, pues, eh, destacar el importante papel desarrollado tanto por las empresas y, y trabajadores durante la, la pandemia, en tanto fueron, fueron capaces de, de generar espacios eh, seguros de, de trabajo y en algunos de los casos incluso el, también, eh, bueno, Destacar también el papel que han tenido algunas organizaciones de saber, en estos momentos, adaptarse a determinadas circunstancias, como por ejemplo la generación del, del comercio electrónico, que es una de las cuestiones que ha venido para quedarse y donde la, donde la situación del, del COVID pues, eh, generó este tipo de, de, canal, de, de canal de venta. Eh, trasladar también, evidentemente, pues, ese ejercicio de responsabilidad que tuvieron tanto trabajadores como empresas, eh, jugó un papel muy importante las, las, organizaciones, las organizaciones sindicales, ¿vale? A través de, con la introducción de, eh, bueno, con la introducción, con la negociación, en este caso, de, de medidas casi en, en, en, vamos, de hoy para mañana, de, de, de flexibilidad, como fueron los, los artes COVID, que en, algunos, que en la mayoría de las compañías ha servido para que para que puedan sobrevivir, sobre todo en el caso de la pequeña y mediana empresa, para que eso pueda, pudiese sobrevivir. Vamos a la a la situación de la de la pandemia. Yo creo que poco más poco más que decir, ¿no? Ahora te creo que le toca la palabra a Andrés para hablar de la situación del, del empleo y no eh, agradecer la, la atención. Pues eh, agradecer a, a Sergio eh, su presentación y, y bueno, eh, y traslado de las conclusiones de, de todos estos seminarios, seminarios previos en los que hemos, los que hemos participado. Eh, nos ha dado una visión general un poco de cómo, afecto, de cómo ha afectado el COVID, la pandemia del COVID, en el sector, eh, en los distintos sectores económicos y, y en las empresas. Eh, lógicamente, la conclusión es que la pandemia no ha afectado a todos los sectores por igual. Eh, en el caso de España, precisamente, es, ha afectado mayormente a aquellos sectores que son el grueso de nuestra economía, que, que, que son el sector del turismo, el sector de la hostelería, el comercio no, aliment, de, no alimentario y algunas actividades industriales, como ha comentado, por la falta de, de suministros y por la falta de, de materias primas. Al igual que en el caso de las empresas, otra conclusión importante, al eh, igual que lo, los sectores, es que las empresas tampoco afectó de la misma forma y que las principales eh, perjudicadas de, de la crisis por, por, por una cuestión también estructural, de, de, de su situación ya estructural, fueron las pequeñas y medianas empresas, pues, de, por su limitación de recursos para, para adaptarse a los cambios, de recursos económicos, de, de recursos humanos, de, de financieros para adaptarse a los cambios que supuso la pandemia. Esta es la visión de la parte empresarial y ahora lo que me gustaría trasladaros es la visión eh, en materia de empleo, o sea, la visión de cómo ha afectado la pandemia al empleo en España y, y de cómo eh, ha afectado a los trabajadores. Eh, también teniendo en cuenta eh, las distintas circunstancias de los trabajadores y el distinto grado de vulnerabilidad de unos trabajadores a otros en función de los sectores en los que desempeña esta actividad, de circunstancias personales, etc. Ahora voy a pasar la palabra a, a Andrés, eh, a Andrés eh, Parra, que es responsable de la gestión colectiva en FETICO, nuestra organización, y él nos va a dar esta visión. De las conclusiones que podemos sacar es que eh, la mayoría de los compañeros de los otros sindicatos que han participado en este proyecto europeo eh, hemos llegado a, prácticamente a las mismas conclusiones. Con esto quiero decir que la pandemia ha afectado desde un punto de vista muy parecido a todos los países participantes. Ellos eh, han eh, contestado a todas las preguntas y a todas las cuestiones y han participado hablando prácticamente de las mismas de las mismas situaciones, que se han encontrado en la misma situación a partir del de confinamiento que supuso la pandemia para los trabajadores. Entonces, en este sentido, y por eh, dar comienzo un poco a la, a la presentación, pues eh, el impacto que ha tenido el COVID en, en el empleo a, es importante subrayar que en las primeras fases de la pandemia, pues eh, las medidas... Eh, que se tomaron en un primer momento, fueron eh, todas encaminadas a reducir, como ya ha comentado Sergio en su presentación, la curva de contagios. Es decir, queríamos establecer medidas que nos permitieran que, que la, la pandemia, que el COVID nos extendiera de una manera exponencial, como lo estaba empezando a hacer. Y, y era, eh, eran medidas que lo que querían hacer era priorizar al máximo la salud de los trabajadores y de todas las personas eh, en conjunto. Y que esto supusiera, además, eh, una segunda consecuencia, que sería el mantenimiento del empleo en, en toda su extensión. En concreto, aquí en España, una de las medidas más importantes que llevaron a cabo eh, fue pues, la, la regulación, a través del Real Decreto de Medidas Urgentes y Extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID, de los expedientes eh, de regulación de empleo, los ERTES COVID, que supusieron una ventaja importante porque eh, lo que se hizo básicamente fue eh, facilitar su tramitación de cara a que las empresas pudieran tener eh, una inmediatez en la gestión y pudieran hacer eh, uso de esta herramienta que se puso en marcha de una manera urgente para eh, poder salvaguardar el empleo de todas las personas de todas las personas trabajadoras. Esta figura del ERTE, eh, en el momento más álgido de la pandemia, supone que eh, las empresas que optan por la figura eh, llegan a dar cobertura a un a 3,6 millones de personas trabajadoras en España. Esto es una, una cifra muy importante y nos da un poco la visión de, de lo importante que fue la implantación de esta medida. Junto con esta medida hubo otras medidas que, que fueron eh, colaterales, pero que al final eh, ayudaron a que, a que la pandemia pues, tuviera un impacto menor, como puede ser en caso concreto de España el plan Me Cuida, que ayudó eh, favorablemente al tema de la conciliación para que las familias pudieran hacer frente a la pandemia a, al mismo tiempo que mantenían su empleo, sobre todo, por ejemplo, en el caso nuestro concreto del comercio, eh, que, que fue declarado como servicio esencial y, y tenían que estar trabajando y al mismo tiempo pues, tenían en casa a toda la familia sin poder, sin poder salir, con lo cual pues, suponía un esfuerzo importante para todas las personas trabajadoras. Eh, a partir de ahí eh, vamos a hacer eh, un pequeño análisis por sectores, un poco por establecer un paralelismo con con la presentación de Sergio eh, desde el punto de vista empresarial, en la que eh, vamos a hablar en primer lugar del, del sector de la hostelería y de todas las conclusiones que los compañeros nos han trasladado acerca de este sector, como haremos con el siguiente grupo de sectores. En la hostelería, pues como todos sabéis, pues prácticamente el 100% de las plantillas del sector estaba acogida. Bueno, pues eh, las consecuencias eh, que tienen esta afectación de los ertes, como ya sabéis, es que marcan unas determinadas características que eh, eh, nosotros, como, como parte representativa de los trabajadores y trabajadoras, pues tenemos que negociar con la empresa a la hora de poner en marcha. En este sector en concreto lo que nos trasladan los compañeros es que, no se complementa la prestación que se establece eh, en los ERTES para las prestaciones eh, asistenciales de, del Estado, sino que eh, se mantiene la mayoría de las empresas en torno al 75% del salario base y el 50% a partir del séptimo mes, como, como dice la ley. Eh, los empleadores, eh, en este caso, eh, que que tenían una mayor capacidad económica, que serían eh, siempre las grandes empresas, optaron para dar soluciones a todos los problemas de gestión que presentaba una regulación tan rápida de, este, de estas medidas, eh, por eh, adelantar salarios, hacer eh, adelantos, eh, sin intereses a los trabajadores, porque el SEPE tenía un problema organizativo debido a la urgencia con la que se toman muchas de estas medidas y no se podía dar cobertura a los trabajadores con la, con la velocidad que demandaba el momento. Esto era una causa que ya todos hemos vivido y que hemos sufrido en nuestras propias carnes, porque eh, muchos de los trabajadores nos estaban llamando por qué no cobraban, por qué dejaban de cobrar, por qué le habían incluido o, no, o le habían dejado de incluir determinadas circunstancias personales dentro del cobro de las prestaciones del SEP. En el sector eh, de la industria, por eh, pasar al siguiente, pues a diferencia de otros sectores, es un sector en el que no hay un cierre generalizado. Eh, incluso algunos de los sectores industriales, como puede ser el farmacéutico el sanitario, es al revés, es lo contrario. Precisamente se benefician de, eh, de la pandemia por el, por el carácter de protección de la salud que hemos dicho que eh, era el que prevalecía en todas las medidas que se llevaron a cabo tanto por el Gobierno como, como por las empresas en concreto. De hecho, eh, algunas empresas... Complementaban al 100% los porcentajes del ERTE y, aparte, pues eh, las empresas más grandes incluso eh, incrementaron mucho su actividad y entregaron, en, en concreto, bonificaciones extras a, a los trabajadores y trabajadoras. El sector del comercio es un sector en el que nosotros tenemos históricamente más presencia, pues eh, ya lo conocéis también. Eh, cesó su actividad en su mayor parte, a excepción del comercio de alimentación, que fue declarado, como ya hemos comentado, servicio esencial. Bueno, por resumir un poquito el tema del comercio, que ya lo conocéis, pues eh, la mayoría del comercio cesó su actividad, a excepción del comercio alimentario, que fue declarado como servicio esencial y entonces eh, se mantiene en la, la actividad durante la pandemia. Esto no es generalizado para todas las empresas. Hay Muchas empresas que, aun perteneciendo al comercio de alimentación, debido a su tamaño, pues no, no pudieron permanecer abiertas porque no podían asumir los costes que se derivaban de, de la propia eh, gestión económica de los efectos de la pandemia. Algunos pequeños comercios incluso… Eh, están obligados a cerrar. ¿Y por qué? Pues porque en las primeras etapas se produce una, una, un incremento de los contagios de forma exponencial, como ya hemos comentado, y eh, esto hace pues, que las pequeñas empresas con números eh, reducidos de empleados pues, pues se vean imposibilitados de abrir y estén forzados incluso al cierre. Y, por supuesto, por los insuficientes recursos, pues, precisamente por ese pequeño tamaño, como ha comentado Sergio en su exposición, de, de la mayoría de las empresas en España que, que les impide eh, asegurar las medidas de protección de la salud y deciden mandar a eh, sus plantillas a casa. La pandemia para esto pues, eh, ha supuesto eh, por contra un, un desarrollo clave de la aceleración del comercio electrónico. Esto lo hemos visto nosotros reflejado eh, a día de hoy en todas nuestras empresas. Esto tiene un, un efecto directo sobre la forma en la que eh, todos hemos empezado a, a, a comprar, por decirlo de una manera simple. Esto supone que las empresas, aparte de sufrir los efectos de la pandemia, pues tienen que tener y hacer un esfuerzo de readaptación para los cambios en, en, en el consumo que, que esto ha supuesto. En concreto, pues el desarrollo del comercio electrónico es una de las principales notas a destacar dentro del impacto del COVID en, en las empresas. Todo esto nos ha llevado a, a que ha habido un, una parte de los trabajadores que, que han sido especialmente vulnerables con respecto a la, al impacto del COVID y esos. Eh, trabajadores eh, han sido eh, aquellos que tenían eh, aquellos colectivos de tra trabajadores pues eh, conformados por mujeres eh, eh, los jóvenes los mayores de 50 años los trabajadores menos cualificados o los que tenían empleos más precarios con contratos temporales o con rentas más bajas esto nos eh, nos da como solución el que es necesario acometer medidas de incentivación del empleo para estos colectivos, porque si no su situación no solamente eh, se va a ver empeorada, sino que va a tener tendencia a hacerse crónica, lo que significa que eh, aumentaremos los riesgos de exclusión social de todos estos trabajadores que, que antes de la pandemia ya tenían una situación de empleo complicada, pero que la pandemia lo que ha hecho ha sido… Eh, eh, hacer más acentuada ese, esa situación de, de empleo precario. En cuanto al segundo tema que hemos tratado en, en este proyecto europeo, que ha sido el, la información y consulta y participación de los representantes de los trabajadores durante el cierre de las empresas y el cese de actividades… ¿Se está viendo? ¿Sí? Ok que me hacían señales que a lo mejor no se veía, disculpadnos. Pues eh, durante, durante la pandemia, pues los derechos de los trabajadores eh, a la información, a consulta y participación, en concreto, no fueron suspendidos. Nosotros mantuvimos la relación directa con las empresas y nos iban informando, sí. si bien es verdad que no de manera de la manera perfecta, si, como nos hubiese gustado, pero sí que fuimos obteniendo eh, la mayor información a partir de todas las decisiones que tomabas con respecto a todas las disposiciones legislativas que el Gobierno iba lanzando, que, como sabéis, eran prácticamente semanales. Eh, la realidad es que el ejercicio del derecho de información y participación eh, se limitó eh, por las medidas de aislamiento, sobre todo en la relación con los trabajadores, no en todos los sectores, como ya hemos visto, pero sí que eh, existió la imposibilidad en muchos momentos de conectar con aquellos trabajadores pues, que no estaban prestando su servicio, que estaban confinados en casa y que sufriendo las medidas de aislamiento, pues la verdad es que era complicado mantener el contacto con ellos. Los representantes de los trabajadores a nivel general en el proyecto, pues eh, durante todas las discusiones y de, durante todas las argumentaciones, como os he comentado al principio, eh, nos han dicho que los canales de, de información entre la empresa y los trabajadores seguían abiertos, pero con este tipo de problemas. Y los procesos, por ejemplo, de consulta a los trabajadores no, no funcionaron tan bien. Las empresas eh, eh, tuvieron verdaderos problemas a la hora de de implementar toda la información y, de, y, y darles a los sindicatos y a las representaciones sindicales toda la información que les llegaba porque era de una manera inmediata. La urgencia era una de las eh, principales eh, inconvenientes que nos encontrábamos, era la necesidad de implementar medidas constantemente y esto hacía que la comunicación pues, eh, no fluyera como, como debió fluir. Las circunstancias especiales que, que suponían la incertidumbre que teníamos debido a, a, toda la, eh, a todo el sistema de, de, de medidas que iban surgiendo constantemente generaban que los trabajadores pues, tuvieran eh, un, una sensación de, de inseguridad, la, la rapidez con la que había que tomar las decisiones, tanto como las eh, la legislación nos llegaba y nosotros teníamos que trasladar lo que las empresas nos decían y al mismo tiempo mantener informados a los trabajadores acerca de cada uno de los movimientos y cada una de las medidas y modificaciones que surgían de una manera muy rápida. Entonces, esto suponía directamente que los trabajadores pues, eh, flexibilizaran sus demandas porque estaban pendientes de todo lo que venía y realmente no sabían, estábamos todos en, en una incertidumbre total, no sabíamos qué era eh, aplicable, si se aplicaba lo de la semana anterior si no se aplicaba lo de la semana anterior, es decir, en una situación complicada. Ahora bien, había algunos temas donde sí eh, se actuó con celeridad y se respetaron los procedimientos, no al 100%, pero en un porcentaje alto, como fue pues, la implantación de las medidas de seguridad y prevención de los riesgos, precisamente porque la prevención y la protección de la salud era el objetivo principal que... Que, que perseguíamos todos a nivel eh, de las decisiones gubernamentales como a nivel de las decisiones empresariales y, y de los representantes de los trabajadores. Todos trabajamos para que las medidas fueran consensuadas y para intentar eh, proteger al máximo los riesgos de la salud. Los ERTES si y las medidas como el Plan Me Cuida y todas las eh, medidas que se tomaron eh, alrededor de, de ellos pues eh, eh, estaban negociados con, con la representación de los trabajadores, lo que significaba que nosotros participábamos de manera directa en toda la tramitación de ellos, con lo cual, pues de alguna manera, se respetaba eh, el, el procedimiento establecido, si es verdad, con las particularidades. Que supusieron eh, los ERTES COVID. Y la incorporación al empleo de los trabajadores que prestaban en ERTE pues, eh, estaba incluida dentro de la tramitación de los ERTES y de la representación y el papel de la representación legal de los trabajadores en estos momentos, con lo cual también estábamos nosotros presentes dentro, dentro de, este, de este sistema. La pandemia lo que sí nos ha dejado. Pues es una importante elección de futuro eh, que tenemos que tener en cuenta. Eh, es necesaria la mayor implicación de las plantillas en los procesos de cambios organizativos dentro de las empresas, a todos los niveles. Esto ya era una demanda que teníamos eh, las organizaciones sindicales con anterioridad a la pandemia, que siempre la hemos defendido, pero que a día de hoy se ha hecho mucho más visible gracias a la pandemia, porque eh, las empresas tienen que entender que los trabajadores, a través de su representación eh, sindical, tienen que estar informados de todas las situaciones, tanto en los momentos de crisis como en los momentos de no crisis. Eh, nosotros abogamos por la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y eh, es esto precisamente lo que la pandemia nos ha puesto eh, eh, como una de las eh, circunstancias que se derivan de ella y que nosotros tenemos que aprovechar para intentar empezar a influir de una manera más directa en toda la toma de decisiones de, dentro de las empresas, para que las, eh, los trabajadores reciban eh, eh, toda la información que sea necesaria para que puedan eh, ayudar dentro de la toma de decisiones a la empresa, para que el, el trabajo empresarial sea un, un trabajo eh, global, no solamente desde el punto de vista del empresario y para que eh, los trabajadores puedan ser escuchados y que tengan un rol participativo en las empresas. Durante la pandemia también eh, hemos eh, tenido que implementar una nueva forma de trabajo que ha sido el teletrabajo. De repente nos vimos en casa eh, eh, confinados y esto supuso pues, que eh, se tuvo que implantar de una manera forzada el teletrabajo en todos aquellos sectores en los que este sistema de trabajo es, es posible. Se, se inició como una medida que garantizaba la protección de la salud y el mantenimiento del empleo, pero eh, después de la pandemia, y ya estamos hablando de, de la actualidad, es una medida que, que ha venido para quedarse. De hecho, eh, en muchas empresas a día de hoy se están regulando las condiciones del teletrabajo y el trabajo a distancia. Eh, hay que decir que además eh, tenemos en España una ley de, de septiembre de 2020 en la cual se regulan todas las condiciones mínimas de aplicación para el trabajo a distancia y el teletrabajo y que en este sentido somos pioneros dentro de la regulación legislativa de este tipo nuevo de prestación de, de empleo que ha surgido a través de la, de la pandemia. Esta ley que tenemos en España regula las condiciones mínimas del teletrabajo y que, como ya os he dicho, pues van a ser desarrolladas y están siendo desarrolladas a través de la negociación colectiva y de los acuerdos de, de empresa dentro de muchas empresas en las que nosotros estamos, estamos participando. La regulación del teletrabajo, como ya sabéis, y el, el desarrollo en las empresas que estamos comentando, pues eh, es muy valorado positivamente por los trabajadores y trabajadoras. Eh, eh, debido al, al rápido avance del teletrabajo, se han producido eh, diferentes eh, circunstancias que no se han afrontado de la mejor manera, pero los participantes dentro del proyecto reconocen que han sido eh, unos avances rápidos y que... En, en gran medida, han supuesto pues, el nacimiento de una nueva forma de trabajo que todavía tiene rentos, retos pendientes, perdón, eh, en los cuales eh, da la casualidad que la mayoría de los participantes en el proyecto coincidimos. Los enumeramos así rápidamente para que los tengáis en cuenta. La consolidación del modelo de trabajo a distancia pues, eh, a, a, es necesario que gestione el estrés y la conciliación de la vida personal y, y laboral. Es necesario mejorar las competencias tecnológicas y digitales de todos los trabajadores y trabajadoras para que puedan adaptarse a esta nueva forma de trabajo. También tenemos que tener en cuenta en todo el desarrollo que estamos haciendo junto con las empresas de la prevención de los riesgos ergonómicos y psicosociales derivados del, del trabajo a distancia o teletrabajo. Y también, por supuesto, y una parte muy importante, es la garantía de que los trabajadores y trabajadoras puedan eh, seguir realizando con garantía el ejercicio de sus derechos eh, sociales. Eh, es pues una de las partes importantes que no debemos dejar sin cubrir dentro de la negociación, eh, dentro de las empresas. Os ponemos en la diapositiva que estáis viendo, pues un poco, cuáles son los retos del teletrabajo y los retos de la digitalización que vienen derivadas del impacto de la pandemia. Dentro de los retos del teletrabajo, pues como hemos dicho, el ejercicio de los derechos sindicales, la conciliación de la vida laboral y personal… Eh, la garantía de, los, del, de la cobertura de los riesgos ergonómicos y psicosociales, como el aislamiento, el estrés laboral, y sobre todo una parte muy importante, sin la cual no se puede llevar a cabo eh, este modelo de trabajo, que es el desarrollo de las competencias digitales, en el, en el cual las empresas tienen una parte muy importante. Sin este desarrollo de competencias no, no es posible el, el desarrollo del, del teletrabajo o trabajo a distancia porque es la parte fundamental que nos lleva a, a poder desarrollarlo. En cuanto a los retos de la digitalización, esta palabreja hoy no me está saliendo, disculpadme. Eh, pues eh, nos encontramos con que estamos estableciendo un nuevo marco de las relaciones laborales, basado precisamente en la distancia, en el aislamiento al que nos al que nos llevó la pandemia. Este aislamiento pues, dificulta el ejercicio de los derechos sindicales y nosotros como organización sindical tenemos que vigilar porque este ejercicio pues, se mantenga vivo y se establezcan eh, instrumentos y medidas que permitan que se realice de la de la, manera, de la mejor manera, por decirlo de eh, claro. La dispersión, evidentemente, de las plantillas pues, hace más difícil más dificultosa la acción sindical, como ya sabemos, y necesitamos lo que hemos dicho, mejorar los mecanismos de comunicación entre la empresa, los sindicatos y los trabajadores y trabajadoras, y sobre todo la formación para adaptarnos al desarrollo de las competencias digitales, como es el caso del, del teletrabajo. Por concluir, pues en general podemos decir que el diálogo social ha funcionado razonablemente bien con aquellos problemas que hemos venido. Eh, indicando a través de la presentación, sobre todo en España, eh, en, el, en los momentos de la pandemia, ha habido una participación activa por parte de los interlocutores sociales en la adopción de las medidas eh, que se ha tenido eh, durante la pandemia, se ha buscado el consenso en materia de empleo, en materia de protección de la salud, y hemos eh, tratado de paliar todas las consecuencias más negativas de la crisis. Eh, como os dije al principio, lo más importante es el, el, el motivo principal por el que, por el que todo esto eh, comienza a andar, es la protección de la salud y el mantenimiento del empleo desde el punto de vista sindical. Y en ese sentido, pues, nosotros eh, lo que queremos es que a partir de ahora eh, se sienten unas bases definitivas para, para el desarrollo de las nuevas competencias que se han derivado a, a raíz de la pandemia, que son las competencias digitales y el desarrollo de la digitalización en todo el mundo eh, eh, laboral. Y, eh, aparte de esto, eh, hay importantes retos que nos ha dejado la pandemia eh, que tenemos que afrontar. Eh, no queremos eh, dejar eh, sin hablar de la del impacto que puede tener la digitalización, eh, como impacto positivo, ¿no? Como, no como generadora de inconvenientes o, de, o generadora de necesidades a afrontar, sino el impacto positivo que tiene en, la propia, en, la, en los propios trabajadores y también en la labor sindical. Es necesario, eso sí, adaptarse, como venimos eh, reforzando, a todos los requisitos que plantea. Las organizaciones sindicales, además... Debemos de adoptar un enfoque positivo y proactivo y participativo en todos los procesos de transformación porque es la única manera en la que podremos eh, evitar los efectos negativos que pueda tener el desarrollo de las competencias digitales. Es necesaria una comunicación más efectiva entre la empresa y los trabajadores, hecho que nos lleva a solicitar más espacio para el entendimiento y para la participación de los trabajadores en la toma de decisiones y también es necesario reforzar la negociación colectiva para, como instrumento para regularizar los cambios organizativos que se están produciendo en el mercado laboral. ¿Vale? Eh, bueno, eh, os agradezco a todos la, la atención. Espero que, que os hayamos puesto un poco en situación de lo que ha supuesto y de, de todos los comentarios que eh, hemos tenido en el proyecto y, y todas las aportaciones que han hecho los diferentes. Eh, participantes de los otros eh, sindicatos a nivel europeo que como os comenté al principio eran bastante coincidentes con todas las situaciones que se presentaron en España y bueno pues eh, nada más que deciros que gracias por vuestra atención Vale, gracias a ti eh, Bueno, eh, gracias a Andrés también por, por tu presentación Creo que ha sido bastante gráfica la posibilidad de ver un poco las consecuencias en paralelo tanto para las empresas como, como para los trabajadores en los distintos temas, en los mismos sectores, pues creo que, que resulta bastante gráfico. Las principales eh, con, conclusiones, digamos, a grandes rasgos, es que la pandemia, al igual que no ha afectado a los sectores en, por igual, eh, a todas las empresas eh, en función del tamaño tampoco ha afectado por igual, Tampoco a todos los trabajadores afectados por igual. Los trabajadores mayor, más afectados por la crisis pues han sido aquellos que tienen una mayor vulnerabilidad en el empleo, eh, que tienen contratos más precarios, contratos eh, peor remunerados, aquellos trabajadores eh, que les resulta más difícil adaptarse a los cambios tecnológicos, a los cambios organizativos que se han producido durante la pandemia y, bueno, a personas mayores, personas más jóvenes y sin tanta experiencia laboral, eh, mujeres, que siempre sabéis que estamos aquí en estos eh, también eh, colectivos un poco eh, más vulnerables, eh, y la, la realidad es que, o se atiende, digamos, a las necesidades de, de estos colectivos más vulnerables, eh, que se ha visto, además, eh, muy reflejado durante la pandemia, o eh, se corre el riesgo de que esta vulnerabilidad se pues, eh, convierta en se cronifique el desempleo de estas, de estas personas. Eh, a, esto en cuanto digamos, a, al tema uno, que era la, la, cómo ha afectado la pandemia a los trabajadores. El tema dos que se ha abordado a, a, a lo largo del proyecto también ha sido cómo se han garantizado los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores en los procesos de toma de decisiones de las empresas durante la pandemia. Ya se ha visto que, bueno, dadas las circunstancias excepcionales que se estuvieron, que se vivieron durante la pandemia, eh, la inmediatez y la rapidez de la toma de decisiones, pues los eh, procesos de información han funcionado bastante bien, también gracias a un rol muy participativo y muy activo de los sindicatos. Y, y la parte de, digamos, de consulta, participación en la toma de decisiones, no ha sido tan efectiva como los procesos de información, también dadas las circunstancias eh, excepcionales. Esto lo que nos deja también es una lección a futuro, de que tienen que mejorar esos procesos eh, de, de comunicación entre la empresa y los trabajadores, eh, de que tienen que hacerse más fluidos, de que la información por parte de las empresas tiene que llegar eh, a tiempo, tiene que... Es, y en forma, que la información tiene que ser clara, tiene que ser transparente, tiene que ser significativa para que los trabajadores también puedan tener un rol mucho más participativo en la toma de decisiones. Con respecto a los retos de futuro, eh, por no existir más, bueno, importantes retos de futuro deja, deja la pandemia tanto para las organizaciones eh, sindicales como para los trabajadores para las organizaciones sindicales el tema eh, digital, o sea, la digitalización no solamente en la actividad, en el día a día de las empresas, sino en la propia actividad sindical, en la propia acción sindical, eh, que, se, que va, va a tenerse que producir una adaptación, digamos, a esta digitalización, porque ha venido para quedarse. Y ahora, eh, lo que nos gustaría, lo que creo que puede ser también muy provechoso para tener vuestro input, vuestra, vuestra mm, opinión sobre todos estos temas, para completar, porque estamos llegando ya prácticamente al inicio del al, a, a la finalización del proyecto, el mes que viene eh, hay una conferencia transnacional en Atenas en la que ya se van a poner eh, sobre la mesa las últimas conclusiones y, y lo que sí también nos gustaría es aprovechar este foro aprovechar la posibilidad de, de, de escuchar eh, vuestra opinión sobre todos estos temas para poder también reflejarlo eh, en el proyecto. Entonces, como, como última parte de la, de la, del seminario, eh, me gustaría dar la, dar la palabra a David Callierno para que entremos en un pequeño debate sobre, lo que, sobre vuestra opinión sobre todos estos temas, fundamentalmente sobre lo que ha sido la información, consulta y participación de los trabajadores en el, en el diseño de las medidas que se han implantado en las empresas y cuál ha sido vuestra, vuestra experiencia y vuestra opinión sobre esta implicación de los trabajadores en la, en la toma de decisiones. En todas las cuestiones eh, que han eh, digamos en los que ha afectado el COVID, como el cierre de las empresas, el cese de actividades, las medidas de seguridad e higiene que se implantaron, eh, los, eh, eh, la implantación de los sistemas de teletrabajo, etcétera, etcétera. Es, eh, le paso la, la, la palabra a David Cadierno, que es coordinador de los servicios jurídicos de FETICO. Y sí si me gustaría, ya os digo, conocer vuestra opinión para poder también reflejarla ya en estas conclusiones finales del proyecto. David. Vale, el micrófono es este por el que hablo. ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, bueno, os cuento, os cuento en qué consiste mi papel. En teoría soy el moderador de un debate, ¿vale? Eh, más que debate, la dinámica va a consistir en lo siguiente. Os voy a plantear una serie de preguntas, me contestáis y vamos viendo qué opinamos los unos con los otros y todos aprendemos algo de todos. Ya está. ¿Vale? Tampoco vamos a darle más vueltas ni más ribombancia. <ríe> Entonces, primera de las preguntas que lanzo sería eh, ¿Cómo creéis que ha afectado la pandemia al derecho de participación y consulta de la, de la RLT? en los diferentes sectores, es decir, en función de la, de la experiencia que habéis tenido cada cual en el, en el sector en el que estáis, por vuestra empresa, etcétera, cómo ha afectado esto al, al derecho de, de, de información, de consulta, etcétera. Y ahora cuando se supone que habláis y hacemos un debate. Así que venga, voluntarios. Si alguno queréis darnos vuestra opinión eh, sobre cómo se han producido estos procesos, pues... Eh... Adelante, escucharías que os abrir el debate. Sí, si queréis rompo el hielo. A ver, yo, en cuanto a temas de participación eh, durante la pandemia, creo que ha habido varios, varios ámbitos. Uno, el ámbito en cuanto a la seguridad y salud laboral, que entiendo que aquí, eh, bueno, pues la, la colaboración y participación tanto de… Bueno, Organizaciones, empresa, eh, representación sindical, fue muy potente por un tema de, lo primero, de urgencia, eh, y lo segundo, de que todos íbamos en el mismo barco. Es decir, las actividades que separaron, separaron, pero las actividades, todo lo que es eh, actividad esencial, que nosotros eh, como sindicato, pues lo hemos vivido muy de cerca, porque algunas la, de, de las actividades esenciales eran, eran eh, de las actividades eh, nuestras. Eh, sí que tuvimos que hacer una labor de, de colaboración tanto entre empresa como, como sindicatos eh, a nivel de salud laboral muy rápida y muy potente. Y todo esto siempre estando pendiente de la normativa cambiante eh, que cambiaba de día a día. Es decir, al principio sé que estaba coordinada a nivel estatal, pero luego acordados que estaba por comunidad autónoma. Entonces, fue pues un poco locura, ¿no? Tanto las empresas como nosotros eh, en esa colaboración y participación nos teníamos que ir adaptando a cada uno de los cambios que existían y que quedan de un día para otro. Eh, durante distintas fases, primero el confinamiento más total, con solo las actividades esenciales abiertas y luego según se iban abriendo actividades que, nos, que además que nos afectaban nuestros sectores, pues tenías que estar pendiente de todos estos cambios. Yo ahí sí que veo eh, en el ámbito de bueno pues de, de materia de seguridad y salud laboral una colaboración y participación bastante importante otro ámbito en el que se aprecia esta colaboración esta participación fue en el tema de por ejemplo de los certes no eh, bueno pues para que las empresas eh, pudieran acceder y solicitar los certes tenían que pasar por la información con la ERTE, como como sabéis qué pasaba que había un un proceso de urgencia. Es decir, que la empresa eh, agilizara el proceso, a nosotros también nos interesaba, porque si no, eh, los compañeros y compañeras no cobraban. Eh, entonces, eh, o se agilizaban los trámites, todo muy, como, como se ha dicho en, en, bueno, pues en la exposición, con los problemas que planteaba el SEPE en cuanto a gestión, eh, porque bueno, estaban saturados y estaba todo bloqueado, el sistema informático no funcionaba, las empresas se volvían locas para poder solicitar, y nosotros, por supuesto, para poder eh, facilitar que, que, como decía, que los compañeros y las compañeras cobrasen eh, la prestación por ERTE. Entonces, aquí sí que había eh, una colaboración o una participación eh, obligada, porque era, era preceptivo en esa colaboración con, con las organizaciones sindicales. Y en esta línea, pues hombre, había de todo. Había empresas, como todos sabemos, porque la colaboración, la participación fue mayor y otras en que se cumplía el trámite. ¿no? Yo es un poco, en estos dos ámbitos, por supuesto había más ámbitos, pero me quería centrar en estos dos en cuanto a la participación y ese diálogo social existente en ese momento tan complicado que se que poner encima de la mesa, que eran momentos de suma urgencia, de suma necesidad, que nadie sabíamos por dónde tirar y que, bueno, se fue saliendo. Eh, en cuanto a la participación entre empresa y sindicato. ¿Alguien más? Muchas gracias, José. Cerramos, si os parece, ya aquí el seminario, eh, agradeciendo, por supuesto, vuestra participación. Eh, tenemos, digamos, también los canales abiertos, y eh, ya sabéis, para que, si queréis eh, manifestar alguna opinión o si queréis reflejar alguna idea o si queréis dejar eh, alguna cuestión importante, digamos, de cara a tenerlo en cuenta en las conclusiones finales del proyecto, pues eh, utilizar, eh, digamos, los canales que tenemos habilitados y, y agradeceros a todos. Eh, como os comentaba anteriormente, a, el mes que viene tendremos el seminario de cierre final del proyecto y a posteriori, pues ya os divulgaremos eh, un poco las conclusiones finales. De este proyecto. Eh, pasaremos las conclusiones finales para que, para que las podamos tener en cuenta y para que las tengamos eh, presentes de cara a nuestra acción futura. Eh, gracias por vuestra participación. Eh, lo dejamos aquí. Os agradecemos enormemente vuestro tiempo y vuestra dedicación y esperamos que eh, el seminario haya sido de, de vuestro interés. Muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra participación. Adiós.